Se acabó, te pido. Ya no me llames, por favor. Que sin ti yo soy mejor. Que sin ti yo soy mejor. Fue lindo vertebrar como una cabrona. Que lindo. Ahora tú sufres más que yo. Que lindo. qué lindo. Ahora estás yo. Por lidiar con humanos como tú, como tú. Calla, tienes no leches le la culpa a tu pasado. Acepta que eres la peor y que yo soy el mejor. Mi corazón se rompió, pero ahora estoy más fuerte. Gracias a mi Dios y a toda mi gente. Ahora vivo tranquilo. Yo vivo tranquilo, sigue mi ejemplo, vive la tranqui, y vela tranqui, olvidemos esto Entre en mi perfil, presiona Billy, mantente lejos, que viva el despecho Fue lindo, fue lindo mientras todo fue lindo Pero ya todo se acabó, te pido Ya no me llames por favor Que sin ti yo soy mejor Que sin ti yo soy fue mejor. lindo